j -fer. esto va de Panamá para el mundo. Die Alien Oficial TM. Tengo un rato escuchando de lo que están hablando. Datos familiares y amigos lo están comentando. Que vengo arrasando con mi flow reventando. Lo que me criticaban ahora se están lamentando. Su música en ningún lado las están sonando Y yo sin equipos ni nada los vengo apagando Cuando me escuchas en las redes te quedas temblando Si estas mis letras tu chica se las pasa coreando Dice que tiene más de 20 años componiendo Que eres lo máximo cuando en tu estudio estás grabando Y en tu canal solo dos suscriptores estoy viendo Solo es pura la calor que de tu boca está saliendo Si yo soy nuevo en este género no te lo niego Pero tu parte de Bobole tú eres sordo y ciego Como el mentado de Andan que anda con DJ conocido Se la tira de grandes palos pero más o más anillo Tú y como familia ya que habla mucha baba diga lo más pegado desesperado, lo ve buscando fama pero se metieron con la persona equivocada porque en caso nuevo voy a hacer que ustedes me teman quería ser casado y se volvieron presa se metieron con un tigre en esta selva y pobrecitos ahora nadie lo podrá rescatar pidiendo ayuda y cuidado. meta en mi camino porque te va a llevar el diablo y eso ya tú lo sabías para no alargar más el cuento dijiste que mil letras basura y que no tenía talento que me faltaba carisma que no tenía imagen y que tú podrías ganarme en cualquier momento creo que mucho te confiaste ya que ibas demasiado rápido y no miraste adelante y conmigo te estrellaste porque me volví la barrera que tú jamás superaste que pensate, que me quedaría callado, que no diría nada con todo lo que has hablado. Tus canciones tener letras retrasadas, de qué tarde de estar avergonzado. El tirará conmigo conmigo acabará muerto, ya que aquí saben que yo sí tengo talento. Te voy a enseñar dónde queda tu puesto. Debajo de mi bota comiendo pasto. Quería ser cazador y se volvió como un tigre en esta selva y pobrecitos ahora nadie los podrá rescatar pidiendo ayuda y corriendo como perras te lo dije no te metas en mi camino porque te va a llevar el diablo y eso ya tú lo sabías ya ahora hora de que aprendas a respetar viejo en esto y ni así me puedes ganar después de esto te tendrás que retirar que nada si nadie te va a recordar que te quede de elección que ser el nuevo cantando no significa ser huevón. Y tu poco de compasión. Porque en la canción de tu nombre no hice ninguna mención. Y que quede claro que todo te pasó porque tú lo provocaste. O mejor piénsalo de nuevo antes de buscar guerra conmigo. Oficial D.A.L.E.N. de Panamá para el mundo. ¿Oíste?